Castillos de madera habitan escondidos, los príncipes del vino sobre el río amigo y el aire me llama, los sauces me reclaman que me... Mira mira mira al tiempo que te veo con flores en el pelo los pájaros te vuelan dibujan tu silueta y tu andar de aromas a la luna que se asoma y yo te quiero Ba ra ba Naranja, gajos, y si estás en el pasto, hamacas y pecados, tus piernas y mis manos, soltar las amarras, besándote la cara y todo el